En los últimos 20 años nos hemos percatado de la compleja realidad que priva en torno a los grupos de pacientes y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender temas como los nuestros, de enfermos con padecimientos raros. Por ello hemos eh, determinado lanzar un curso en línea que pretende hacer del conocimiento de esas personas, de esos grupos, de esas fundaciones lo que es el empoderamiento de pacientes. La palabra empoderamiento data de los 70 del siglo pasado y tiene que ver con participación activa permanente. En México hay asociaciones debidamente acreditadas, hay otras que no tienen acreditación, hay otras que tienen deducibilidad, hay otras que no tienen deducibilidad. Todas caben, ¿eh? en este curso todas caben. Las que no tienen deducibilidad difícilmente pueden incidir en políticas públicas, difícilmente pueden incidir en temas tan importantes porque para sus planes y sus desarrollos y sus actividades necesitan recursos que no pueden obtener si no dan un recibo deducible. Eso será tema de otro curso, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Luego, las asociaciones que están debidamente registradas requieren de liderazgos importantes que permitan que a través de esos hombres o mujeres que dirigen las asociaciones o fundaciones, se corra la información fundamental que como prioridad deben entender todos sus abonados. La participación activa en estos procesos tiene que ver con resultados que se van a alcanzar gracias a esa dinámica permanente de ejercicio. El empoderamiento es tratar siempre de estar ahí, opinando, siendo incluyente, argumentando, decidiendo con otros lo que nos corresponde, haciendo que sea posible que las prácticas que conocemos en otros lados sean transmitidas acá, y haciendo también que legisladores, que académicos, que médicos, entiendan que procesos en otros lados pueden ser clonados en México de manera puntual. Empoderamiento tiene que ver con gestión Acción, movimiento, determinación, pasión, entrega, pero sobre todo con una irrepetible acción de no darse por vencido. El empoderamiento, primero que nada, es sudor. Después es acción. Y por último es gestión. Si tenemos claros estos conceptos, vamos a poder trascender en estos temas y lograr que nuestros abonados, nuestros involucrados en estos procesos, tengan lo que les corresponde. No hay otra opción para nosotros. Si entendemos los procesos que a través del empoderamiento podemos hacer para alcanzar los resultados que pretendemos, es importante participar en este curso de empoderamiento. En él estarán hombres y mujeres que saben mucho del tema, y también profesionales que tuvieron o tienen la amabilidad de participar para enseñar lo que ellos entienden como una herramienta fundamental para que ustedes alcancen sus objetivos. Quiero señalar adicionalmente que este no es un ejercicio que vayamos a hacer de manera aislada. A partir de este construiremos un esfuerzo multidisciplinario que después tendrá diplomados académicos, que después tendrá otros cursos que tienen que ver con la sociedad civil y que, por supuesto, haremos posible llegar a ustedes a través de las nuevas tecnologías de la información y la divulgación. Muchas gracias.